siempre lo mismo para hacer más de lo mismo. para hacer cosas distintas, con más fuerza, con más energía y con toda la decisión política, con todo el apoyo de mí y de todo mi. Así que un saludo cordial a todos.